Muy bien. Buenos días a todos y todas los que estáis aquí presencialmente y los que estáis online. Bueno, venimos aquí mi compañero Suso Domínguez, candidato por parte de Zaragoza en Común y yo misma, a denunciar y a poner la alarma en la mala gestión del equipo de gobierno, en concreto en el Patronato de Educación y Bibliotecas. Los que nos estáis escuchando sabéis que el Patronato de Educación y Bibliotecas es un organismo autónomo, pero dependiente de la matriz de lo que es el ayuntamiento, es decir, es un patronato que evidentemente tiene sostén y fondos públicos. Nosotros venimos aquí hoy a alertar de esa mala gestión financiera que ha sido ratificada por la Cámara de Cuentas de Aragón. La Cámara de Cuentas de Aragón es un organismo autónomo, independiente, que una de las funciones que tiene es la fiscalización del de ayuntamiento, de su gestión y en este caso... ...que nos ocupa del Patronato de Educación y Bibliotecas. Volvemos a decir que la Cámara de Cuentas de Aragón lo que ha planteado es que ha habido una mala gestión de dicho patronato... ...en los ejercicios 20 y 21 que se acaba de dar el informe ahora. Nosotros, como Zaragoza en Común, ya en septiembre de 2022 hicimos una denuncia con relación a estas ayudas de la privada concertada en las que eh, constatamos que un tercio de las mismas, un entorno de unos 170.000 euros, de esas ayudas estaban sin justificar. Algo que el equipo de gobierno eh, no tuvo a bien tener en cuenta y que ahora la Cámara de Comercio, perdón, la Cámara de Cuentas de Aragón ha ratificado nuestras sospechas. Para nosotros esto es una situación eh, importante porque la Cámara lo que plantea es una regularización de manera urgente de esta situación porque las subvenciones no se acreditan en ellas, porque son subvenciones lo que se dan a través de este patronato, no se acredita, como decía, la comprobación de los requisitos de los solicitantes, algo que nos parece eh, realmente grave y que, vuelvo a decir, denota esa mala gestión en la situación de esa concesión de esas subvenciones. En concreto, en los años 20 y 21, lo que refleja la cámara de cuentas es que ha habido incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de fondos públicos. Creemos que esto, de por sí, que es una eh, información literal de lo que dice la Cámara es muy importante. Y decimos también que, como ya constatamos, una tercera parte de esas ayudas se concedieron en torno a 1.450 ayudas. Una tercera parte son 458 ayudas. Estaban sin justificar un montante de 170.846 euros de los 500.000 que estaban dotados. Nosotros, como Zaragoza en Común, no vamos a pedir que las familias sean las que subsanen y solventen este déficit de gestión y de mala gestión del equipo de gobierno. Lo que pedimos al equipo de gobierno de PP Ciudadanos es que urgentemente repare esta situación porque, como os va a comentar mi compañero Suso Domínguez, hay otras irregularidades que se constatan en este informe de la Cámara de Cuentas. Sí, porque eh, además de lo que hace referencia a las ayudas de las subvenciones a la privada concertada, el informe, entre otras muchas cosas, recoge irregularidades como el que exista más de un millón de euros en contratos sin regularizar o que cerca de un millón de euros también del presupuesto, casi un 10% del patronato, eh, pues estén sin ejecutar. ¿vale? Eh, de todas maneras, en, en lo que respecta a las ayudas a la, a la privada concertada, como bien ha dicho Luisa, a, entre otras cosas han supuesto que más de un tercio de las mismas se hayan quedado sin justificar. Eh, el, la Cámara de Cuentas, y como nosotros denunciamos, que en muchos casos eh, no ha habido una... una, una una subvención a una actividad concreta, sino a una especie de bono global, indiferenciado, que han sido los propios colegios los que han acreditado y que en muchos casos ha habido un colegio en concreto que ha solicitado más de 200 ayudas directamente. Eh, y esto eh, supone, en nuestro punto de vista, una perversión del, del, del objeto y de cómo deben gestionarse las, las subvenciones. ¿no? no parece realista que niños que tienen diferentes edades, que son de diferentes cursos y que, evidentemente, van a tener diferentes necesidades, eh, acrediten un bono de actividad indiferenciado genérico. Que no se sabe exactamente a qué va y que tiene una cuantía económica idéntica para todos ellos. ¿vale? Pero no solamente esto, sino que la Cámara, de también, la Cámara de Cuentas también señala cómo no ha habido una adecuada comprobación de los requisitos de los solicitantes, no hay un informe de fiscalización previa, hay diferencias injustificadas entre los diferentes importes de las subvenciones, eh, no ha habido documentación justificativa de la realización de estas actividades y. También choca que no ha existido ningún expediente de reintegro ante esta falta de justificación. Eh, insistimos en que desde Zaragoza en Común creemos que esto no debe repercutir en ningún caso a las familias y que estos expedientes de reintegración de la subvención no deben repercutir en las familias, pero lo que sí exigimos es que esto se regularice de manera clara. Eh, es... es, es Curioso que, que haya un mecanismo tan laxo que contrasta totalmente con el mecanismo que se utiliza para la gestión de las ayudas de urgencia que van dirigidas a los mismos conceptos para los alumnos de la educación pública. ¿Vale? Nos encontramos que en estos casos de las ayudas a los alumnos de la educación pública, estas ayudas hay que justificar la necesidad de la ayuda en primer lugar, en segundo lugar, justificar documentalmente de manera previa que se cumplen los requisitos para acceder a la misma y, por último, no se concede el pago de esta ayuda hasta que la actividad ha sido ejecutada y debidamente justificada. ¿Eh? ¿Sabéis, ¿Sabéis vosotros, sabéis cuántas, cuántas ayudas devuelve intervención para necesidades básicas por no estar acreditadas documentalmente? ¿Hay unas ayudas de urgencia municipales de servicios sociales? Pues muchas. Mientras que en este caso se ve que el tratamiento es completamente diferente. Creemos, en definitiva, que el patronato de educación y bibliotecas está siendo utilizado por el Partido Popular como una gatera por la que introducir medidas partidistas completamente ideológicas, eh, de manera laxa, sin ningún tipo de control ni de supervisión, tanto de los grupos políticos como de la intervención municipal. Eh, Recordaros, por último, que estas ayudas a la Escuela Pública Concertada han sido recurridas, tanto desde Zaragoza en Común como desde la Federación de Barrios, la FAPAR, diversos sindicatos como Comisiones Obreras y CGT y otras entidades políticas, otros grupos políticos, y que este hecho está todavía pendiente de resolución, porque supone una vulneración de derecho, del derecho de igualdad entre los alumnos de la concertada y de la pública. Y nada más. Si queréis hacer alguna pregunta, tenéis alguna duda… Gracias, Uso recordar, sí, recordar simplemente un detalle porque nos parece que es grave. Primero que esto es un informe de la Cámara y que realmente ratifica esa, ese recurso que se planteó. Y en otro orden de cosas, eh, aclarar que efectivamente las ayudas de urgente necesidad por el mismo concepto no se abonan hasta que no se emite la factura correspondiente. Con lo cual creemos que es un proceso evidentemente de desequilibrio. Por lo tanto, reclamamos al equipo de gobierno que subsan esta situación porque se podría dar una situación de agravio comparativo con aquellas familias que acuden a los servicios públicos municipales y que, efectivamente, hasta que no presentan una factura no reciben el importe de esa subvención. Cuando aquí hemos visto que se ha dado esa subvención de una manera laxa, como decía Suso, sin que, ahora, sin que se hubiera justificado convenientemente y que ahora entendemos que el equipo de gobierno tendrá que reintegrar esos importes, como decía eh, el informe de la Cámara. Y si tenéis dudas, por supuesto, estaremos encantadas de responder y encantados. Muy bien. Así a gusto. Muchísimas gracias. Gracias.